B biglets, hermano, es eh, verdad, esto parece un poco Dark Soul, eh Son raperos, tío Guapísimo Guapísimo, me mola, tío, me mola muchísimo Siento ponerme pesado en el juego, eh, o sea Siento ponerme muy pesado en el juego, pero Tiene como un rollo que me mola muchísimo Vamos a pillarlo Que ahora lo vais a ver Que es a lo mejor el cuarto boss eh, a cual, a, a Por el cual vamos Pero te genera un mapa eh, diferente O sea, estamos en otro universo diferente Y eso es lo que le da como, no sé Una retroalimentación De no aburrirte nunca a la hora de hacerte juego Si te lo haces dos veces Va a ser repetitivo Porque lo que vas a hallar a lo mejor Es un extra bonus de coger los cofres como mucho Pero ni aún así, ¿eh? O sea... Pienso que está guapo, eh, y también es cierto que me gusta mucho eh, Rick and Morty, o sea, está guapísimo. Adult Swing en sí tiene series guay, y series que a lo mejor no están tan guay, yo que sé, Bojack yo qué sé, el del caballo no me parece muy gracioso en cierto modo. Es como dos hombres y medio, lo de Charlie Chip, pero adaptado y hecho por un eh, caballo. Es más, tiene su voz, o sea, en español tiene la misma voz que le pone, eh, le, le ponen en español, macho. vea eh, ve a ver a los Mopel, habla con... ¡Ja! Vale, los mope ¿os acordáis? La, la puta, las putas marionetas estas extrañas. The me mola esta la última pistola que pillamos. Podéis ralentizar el tiempo. Y los cristales que tiene son como cristales explosivos, ¿sabes? Es la bellísima Qué raro me veo con las gafas de nuevo, yo, Con estas, tío, ¿sabes? Porque se me tuvieron que partir las otras, macho. Después va de allí de la seta, ¿ok? Me mola, tío. Vamos para allá, gente. Atoyísima. Como podéis llegar a ver, de momento. Pero las fases son duras. Hola, ¿qué tal? Soy el Bounty Hunter, sí Sí, porque quiero eh, que conozca a mi gato grande ese Jeffrey What the fuck, una pipa roja, sí, nos la dio ayer eh. Coño, el calamar, que os diga befear, y era un mamón eh. ¿Cómo se llamaba? Eh, go goble, go goble o algo así En el, el vídeo que os he subido hoy, he eh, renderizado el capítulo ayer Que era bastante duro, realmente, como ya sabéis eh, Fueron una hora y pico de mapa eh, en ese sentido eh. Bueno, pues podéis llegar a ver que el pulpo nos hace algo, algo malo que esos bichos son nuevos Vamos a intentar hacerlo con la eh, Con la chica, ¿no? O sea, de una Es que creo que es lo mejor, o sea, al disparar tan rápido Quita menos, pero va, me va mejor O sea, lol Me encanta, es la polla esta arma A lo mejor la siguiente es la polla, ¿eh? Vamos a ver estos dos bosses A ver cómo son Vale, eso es el bicho que le tenemos que partir Dios. Eso, vale, ya está el bicho grande, cuchillazo. Cuchillazo, donde. Vale, ahora sí ha salido el bicho, coño, ¿no? O sea, no ha salido, coño. ¿Qué coño? ¿no? Hijo puta, ¿dónde está, eh? Claro, sí, yo también, compadre. Increíble. Ah, viene el otro. La garrapata, la garrapatiña. De una, gente. Ahora sí, os voy a cagar. Vamos a darle aquí, aquí mismo. A ver si le di a la E, a la E a la E, espera. E, a, e, a la E, vale. A la F, a la F Es la polla, o sea, el poder pegarle otra vez y que rebote En el bicho, increíble, gente El, el mejor pel es este Este es el mejor pel del juego A mi parecer, claro A mi parecer, sí o sea, A lo mejor el, la pistola de, de Morty o, o Mola también Es como la más básica, pero como la que más lore tiene, ¿no? O sea, realmente Vale, hemos intentado ir aquí Hola, señor No puedo dispararle Lol, es un humano Hola ¿Quieres hacer honores? Eh? Estamos intentando dejar eh, en ridículo cómo fusionar pues, no, un humano con otros alienígenas. Lol. Lol. <risa> me he echado la bronca a mí, tío. Me encanta. O sea, literalmente me puto encanta. un muela, tío. ¿Cómo he echado la bronca a mí siempre? El Morty, tío. O sea, el Morty más humano que, que, que nosotros, tío. ¿Esa vaina? ¿Qué será, tío? Esa vaina, entonces tengo que hacerlo con esto, ¿no? A ver. No sé qué debo hacer concretamente con esto, tío. O sea. Pero se supone que me deja meterme por ahí. O sea, voy a probar. Voy a probar una cosa. Me deja pasar en la vida, ¿no? Y, y lo de teletransporte de Abezar, y es que no son de era. A la V, a la F, a la F, a la D, ¿no? ¿Dónde coño era? O sea, sí que había una forma de teletransportarme Como ha dicho Abezari Eso será para eh, la siguiente arma, creo Hostia, pues también campeón Abezari Tiene toda la pinta Es que es diferente a, a lo de la roja, por ejemplo O la azul O sea, bueno, la azul es que no, no va a ser ni de coña Claro, o sea, la azul no podría ser nunca Seguro, ¿eh? Después vuelvo, entonces ¿Qué coño? Vale, bueno, o sea, por ahí debemos ir ¿Qué coño? Vale, está bloqueado Son David, se ha dicho Eh, eh Exactamente lo que esperaba, ¿sabes? Me encanta Ah ¿Qué coño? Es que mi curso era el de el medio, el de medio de Un juego, eh, arte este caso no, pero Coño, me ha hecho gracia, es verdad no me había acordado de teletransportarme Pero no lo sé ¿Qué botón era para teletransportarme? ¿O cómo era la sinergia? O sea, te lo prometo, eh. ¿Qué coño le estarán haciendo, tío, a ese pibe? ¿Qué narices, loco? ¿Has aparecido, tío? El sonido es cuando eh, utilizas en juegos de bucal, ¿sabes? No sé, yo no juego a ese juego. Nada, campeón, pero coño, eh, la superposición, ¿sabes? El rollo que te has dado cuenta al instante que era eso. Lol. Lol. Los aliens tengan eh, Para que tengan bebés rápido. A ver, y campeón, este es el nuevo arma. Seguro. Seguro. ¿Así? ¿Ah, ¿Crear las armas? Qué mal rollo, cabrón, ¿sabes? What Me mola muchísimo Me, me quedo, me quedo súper pendiente, tío De cada detalle del juego Porque me mola Es este arma, campeón Azari, seguro Hostia, ¿qué es? Eh, Creatura O sea, increíble ¿Qué coño? Hola, parece buena gente Me llamo criaturas. ¿Qué esto? ¿Los malos me usaron para hacer Experimentos y me arruinaron eh, Básicamente todas las armas imaginables ¡A otra galí, hostia! ¡Qué asco! Sí, le ha metido la mano por... Sí Sí, a ver, Zari, campeón Le ha metido la mano por el voto. Es un poco... Adol swing ¿Cómo disparará? Tira Squishy, Squeezy, ¿lo estáis viendo? O sea, tiene como pequeños critters ¿Critters? ¡Soy parte del equipo! <risa> vale La habilidad, vale ¡Saca nano ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Disparas a O sea, disparas bebés, tío En la polla Pero disparas bebés Preparado para... Guau, wow, hay demasiada luz, ¿no? Super... Hostia, ¿qué? No me he dado cuenta Eh, Jonathan, eh... Skirdle. Vaya fumada, cabrón ¿Quieres pelear en serio? ¿Seguro contra mí? Soy superior, eh Soy una línea que no es superior ¡Oh, Dios. Qué guapo no los ataques Parece, parece, vamos eh, Dragon Ball ahora mismo el juego A ver, vamos a hacer inteligente Vamos a paralizar el tiempo ¿Esta no era? ¿Veis? Son muchas armas diferentes, tío Son demasiadas armas diferentes Y me hago la picha ahora mismo Ah, pero voy a tirar de esto Que flipa Dios, ¿cómo me es, Vale, nada, nada, le vamos a tirar esto, gente Vamos a tirarle esto, porque por lo menos Mira, mira, mira Va, va, va, va, ¿qué dices? ¿Tanta vida le quita ya al boss? A ver, son tres bosses también, son tres hermanos, pero ¿No le quita como demasiado? Hostia puta, hostia puta ¿Cómo mete? Va cada vez más roto, gente, eh. o sea, wow Lol Qué rotura a ver, sé que son tres bosses porque lo ponían Los hermanos no sé qué, ya ¿sí? ¿Allí va que? Vale <risa> Vale, vale, vale, le doy Coño, ¿se va? Ah. Joder, puta, se escapó Pensaba que sí, eh, si lo habíamos matado ya ¿sí? Vale, ya decía yo O sea, es muy raro que sea tan fácil de, de los cristales con esto es brutal, macho Vale, vamos a poner un arma de, de los bichines Vamos a salvarlo, ¿no? Es un puto humano, tío ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Me encanta, tío, el puto bicho, nano A ver si me abre... Ah, vale, la otra puerta es esta Hostia, ¿se ha metido? ¿Qué monos son los bichos? Eh? Fuera coña, son super monos Vale ¿Y la suya cómo lo hago? ¿Cómo le salvo de ahí? ¿Dos? Mueren ¡Cállate, mamá huevo! ¡Puta! hijo de puta! Vale, voy a hacer combo, ¿eh? Voy a hacer combo este Y... ¡Bum! Está rotísimo eso Hostia, que tenía un bebito también ahí Está roto, gente, este combo con este arma De lanzarle los cristales y después pegarle con el cuchillo Increíblemente roto ¡Ah, hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ja, <risas> qué putada, tío! Pensé que me daba tiempo a hacerlo Vale Vale, en aguatón, tío ¡Eh, eh, bro! pintado, dos en este entierro, mamá huevo Vamos a ver si puedo hacer eso Un momento, porque lo de ahí arriba me parece altamente sospechoso Será un cofre, ¿no? Simplemente o sea, Hacemos esto hecho... ¡Hostia, pero no me ha dejado teletransportar, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Lol! ¡No! Escudo roto ¿Qué coño? No, el otro, eh, otro El rico y salieron eh, Deku, eh, Uraraka, eh, Báculo eh, Y Almay Baku, hostia oh, Ah, eso, ese es el bicho O sea, los compañeros, ¿no? ¿Es campeón Y uno es el malo Sí, ¿no? O sea, tengo que meter ahí al... Ahora lo veré, o sea, está gracioso Lo que pasa es que claro, si son 20 euros Campeón por cada ski, madre mía o que... No me, no me gusta eso de que a lo mejor le den tanta importancia a Deku Sabiendo que es como el, prota, el protagonista de la puta serie Solo por eso ya estaría, ¿no? Se fue otra vez el puto bicho, en serio eh, Ubica a Angela eh, Sniper Vale, ahora sí que me tengo que ir por ahí Ahora sí Pero lo malo es eso Es que también es una putada Si no tienes el pase del de, de temporada Digo, el, el de este campeón de Zari El salvar el mundo es una putada Porque farmean menos pavo Eso es cierto No están... ¿Eh? Qué mierda, son de los bichos eso Va a ser complicado matar a, a eso ¿eh? No los tres, ¿Y el que está eh, matado eh, Pero es un tío eh, ¿qué? Eh, ah, Los huesos, sí, ¿en serio? Ah, el que es como Vale, ya sé cuál es, como un necromante, ¿no? Campeón de y Es que claro, yo vi de My Hero acá de mí vi, eh Un par de temporadas, son las dos primeras Ya no vi más, creo que va ahora por la cuarta, ¿no? Creo, si mal no me equivoco, corregirme Si no, si no me equivoco LOL. Mete mucho esta mierda. Ah, está petado. ¿En serio? Puta. Ahora lo veré. Maldita sea el bicho este, tío. Nada de loco. Métete las de arma, gente. Mete muchísimo, tío. Mete una puta barbarie. Mete un huevo. Pelea contra eh, Angel Skepper. ¿Dónde estás? Vale, vamos a por el boss, gente, ¿no? Tiene todo el pintorro. Vamos a por el boss. A ver, con tanta. Hostia, está aquí. Llegó tu fin basura, Square eh? estaba corriendo. Qué paranoia, tío. Tiene una. Tiene una lengua, ¿sabes? En plan. Angela Skrelder. Eh, eh... No el paga que eh, de 20 son eh, solo los alumnos y allí eh, May. Eh, en otro más caro, hostia. Oh, pues para que vea, campeón, me parece como. Coño, ya de por sí es caro. Si lo juntas tú a lo mejor en uno y te sale 20 euros, pues mira, sí, de cierto modo, porque dice bueno, pues por lo menos tengo las skins del anime que me mola. Eso sí. Pero más allá de eso me parece súper caro, coño. Madre mía. Diablo. ¿Cómo meten las armas? ¿Cómo meten las armas tanto, gente? O sea, es una puta locura, lo sabéis, ¿no? Lo que lo que yo le quito demasiado. LOL. Le quito demasiado, gente, ¿eh? Demasiado, bro Qué roto, cabrón, o sea, está rotísimo el puto Nada, nada es de locos Es de locos, es de puto locos, loco, gente Hago esto aquí, cuando me dé ¿Dónde está el man? Si sí, le... Va, va, va, ya estaría, gente LOL, LOL. Gente, qué rota que está este arma Bueno, todas, esta es la más rota No, sigo vivo ¿Qué hijo de puta ¿Será, cabrón? Me cago en la leche, qué locura Mundo, eh, Hermano, este es el, te, el cuarto Bicho del juego, la verdad está bastante Bastante perrón, un poco complicado, la verdad No voy a mentir, muy complicado, o sea, porque Cada vez los mapas son más largos, tío Pero, ah, le quito un huevo y parte de otra, miradlo Le quito muchísimo, gente, le quito mogollón, gente Le quito tela ¿Se me ha bugueado el bicho o qué le pasa? ¿Y qué tal cómo fue de supertana flow? Lol Mano, está roto, y si le tirara esto a ver, si suerte le pego Vale, es que esto quita muchísimo, gente Fuera, fragoña, miradlo, ¿eh? Es un huevo, tío Lol, quita un montón, tío Lo que pasa es que el cambio de arma es lo que tiene que hacer todo el rato Que si no Voy a tirarle los bichitos chicos, vale, ya estaría Los bichitos chicos se carrilían en trade, de ¿eh? ya, Se lo hacen, se lo hacen, se lo hacen Hostia, se ha puesto modo, modo niño del exorcista Lol Vale, este sí que ha muerto, ¿eh? Gente, este tenía pelo en los sobacos, tío Este sí que ha muerto, bro F ¡Hijo de puta! ¡No había muerto! Vale Ya tenemos el bot Hola, grande sabezar, Estaba muy buena eh, Dijo que las pizzas no eran eh, su especialidad Su especialidad, verdad Vamos a intentar A ver, sería esto o no Hostia, no la ha dado mierda ¿Dónde está el otro arma? Aquí Eso le quita un huevo y parte de otra No sé por qué, pero le quita un huevo Miradlo, eh ¿Qué coño? Le quito un huevo Lo malo es que tarda en recargar un poco O sea, si le tiro el que controla Sería la polla Ah, estoy empanado, gente, si no hago esto ¿Cómo cojones pretendo engancharme? Los bichos son god, no, no, sí, sí Está muy guapo, el boss este está muy chulo Vale, nada, o sea, vamos a dispararle de mientras Para ver si se carga el perro, vale, del tirón Ahora sería Sería pegarla cualquiera, morirme también Un poco, sería tirar tirazo ahí para poder Tener lo de la eh, avispa Y obviamente jugar con eh, el jetpack, Cuando tenga el jetpack cargado, no sé a cuál le estoy dando Más, pero me la pela Vale, ahora el jetpack, o sea, el jetpack, cabrón es que una vez que me suba Ya tengo que esperar el jetpack, Si no lo no tengo Vale A ver si puedo controlar uno Vale, vale, vale Ya lo tenemos, creo yo, eh O sea, lo tenemos, lo tenemos Mierda, se van a juntar Vale, aquí le puedo quitar un montón de vida ahora Creo Ah, se pone toda la vida, digo, puta Vale, vamos a tirarle esto Para ralentizarlo Y ahora lo oculto Dios, diablo ¿Dónde está el que atraviesa? Ese Vale, ya está Vamos a hacer eso todo el puto rato, gente Eso todo el rato Y ahora sería El arma este nueva me, Hostia, no llego Me muero, me muero Ua, me muero me muero, me muero ¿Cómo que otra vez se ha restablecido? Qué fumada, cabrón Qué fumada, tío Vale ¿Dónde estaba ese, no? Es ese Vamos a ver si Vamos a ver si esto lo hace mucho más Voy a, voy a bolsar un poco Me da igual Vale, uno muerto, gente, eh Vale, uno muerto, uno muerto del tirón. Entonces ahora va a ser más fácil, ¿no? Hostia, está allí. ¡Wow! Kratos, eh. Vale, vale, nada na, na, na, Vamos a abusar ahora que tenemos la posición. Dale, dale, a la perro. Vale, debería haber esperado, gente. No tengo mucha vida, pero voy a intentarlo. Yo creo que ya ahora sí, ¿no? Bueno, ni eso. Ralentizarlo. ¿no? Mierda, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Vale, esta arma está rota, gente. Está rotísima. Vamos, grande saltaria. A ver, eh. Vale. Va. Tengo 120 de vida Lo que pasa es que ahora A ver cómo coño le Va, voy a, voy a utilizar este Voy a utilizar este, gente Chavales, chavales chavales Voy a utilizar ¡Hostia! lo pégale! ¡Pégale! ¡Hijo puta, Mierda, tengo un arma de mierda Mierda Vale, ese es el más fácil En cierto modo ¿Dónde está este? Que muere ya ¡Bien! ¡Let's go! Ok, let's go Muere, muere Ya estaría, gente Na esa Ah, la tercera va la vencida Son tres, ¿no? Está guapo el diseño del bicho, eh Let's go, vamos Súper complicado Kali Sensei, eh, Abezari y... Me vamos la, eh, la dinámica de este bicho vamos ha bastante, está muy chula, eh Y enorme, caga la leche, eh, a full Me está gustando mucho el juego, la verdad O sea, agradezco de corazón el apoyo Incluso un viernes, que muy ya sabéis, está la mierda de Abezari Y, eh, y acá Sensei, <risa> plan de No me jodería Monstruos, eh, pistolas, o sea Es súper el puto extraño que tenga la lengua, ¿sabes? Como donde debería tener el intestino O sea, muy raro, la verdad, muy, muy raro ¿Qué es esto? Recoge el ADN Ah, de todos Ah De los tres Y los monstruos O sea, las pistolas monstruos Son la caña Le da to todo, el todo el diseño toda, toda la intención, tío Del juego así la inten O sea, la, la dimensión que tiene el juego Se la dan las pistolas, tío Que hablan O sea, lo prometo está muy, muy guapo Es muy complicado Porque son cuatro armas ahora Ahora seguramente no tengo una nueva Pero, coño, te quedas flipado el rollo y yo ¿Cómo, coño, utilizo tantas mecánicas En un mismo boss, por ejemplo? Pero viene bien Como habéis visto ahora Regresa a casa eh, Where is my, my, my, my home? Ese es el malo de todo Y quiero que sepas que te van a dar por culo ¿A que te tiro bebés? Otro anuncio, madre mía, o sea, llevo solo una hora y media, tío Es increíble, no lo entiendo eso, macho Ay, ya sabemos cuál es el siguiente boss. Hola Por fin, tío, lo liberamos me deberían de dar un arma oso, tío Un puto arma oso de esto Seguro que tienen algún tipo de arma ¿Sabes? Para defenderse de la peña. Segurísimo Sin duda, alguna juego tiene una chicha increíble, eh Fuera de coña Tiene una super chicha guapísima, tío Me mola Mano, mira mi arma nueva, ¿sabes? Flip La tiraninios niños <risa> ¿Qué fue que son si son horribles campeones de Zary? Las armas son más. Bueno, a la primera a lo mejor lo más guay, ¿no? O sea, es la más normalilla. Otro, eh, Gatlian. Eh, ¿Cuántos más vas a tener? Siento. vargo yeah, ¡No, Verga, ¿sabes? No vargo Verga. Encantado de conocerte, oh, me encanta. Ya olvidé que me había que dormido. No pasa nada, campeón. Francero, oh, wow. tú es normal, es viernes. Obviamente, en este aspecto, pienso que también es eh, más que obvio que estéis cansados después de toda la semana. Ya solo queda esta semanita y ya estáis free. Incluso a mitad de la semana ya lo tenéis. Enorme, se falta tú. Estamos, ya vencimos a este bicho, o salan tres eh, hermanos gemelos. Eh, que se, se unían en uno. Loli, ¿este quién es? <risa> Hermano, ¿tú quién eres? <risa> ¿Tú quién eres? O sea. Es el novio Gente, que nuestra hermana se va con un alienígena Qué coño No me jodas, es una alusión, tío A una película de Paul Walker Mira Era esa película ¿Os acordáis de una película que os comenté que era súper malísima En la cual sale Paul Walker que se transforma en un dinosaurio? Pues esta, de eso me sonaba La que sale en la tele es esa ¿Qué coño? Increíble alusión. Esto un poco a lo mejor se habrán dado cuenta de esa película. Yo lo sé porque lo resumo así no más, la verdad. ¿no? Sí, tío. Frasco de semen alienígena. ¿Qué? ¿Cómo va el negocio, man? selling alien come is there seriously an actual market for that <laughs> i consider it policy not to ask my clients why they want the gallons and gallons of alien come they buy for que vende ese menda aliena this alien come better so are you bored or nay uh what did we look like people that would want to buy alien come sure look i have absolutely no idea Vale, vamos a comprar un poco de <ríe> Qué cojones, bro. Venga, venga. Déjame a ver. Galones de of weirdo ya no me sale el diálogo not. Want some alien, no alien come what so the fuck hold hold, hold, on, hold on. On. You alien Qué chingados alien tío se queda asqueroso, pero calma <laughs> Vale, y vendo cantidades horripilantes, tío Y se ve alienígena y tendremos que vivir con ese hecho De ahora en adelante Eh, vale Qué paranoia, cabrón, o sea, como cojones Tienes un NPC que te vende cuna alien, tío O sea, ma madre que parió Y si y más Galón de semen, alienígena, vale. O sea, qué puta fatiga, un frasco, vale. Eh, supongo que algo podremos hacer con eso. O sea, what is that? Ah, esta es normal. Uh, yeah, no, okay, sure. Solo es que antes Van a flow spoiler, a ver qué es lo que pasa. O sea, con el man es. Colega, ¿dónde está mi coche, no? O sea, what? ¿Lol? Ya se fue, ¿sabes? No está la bici, yo la han robado No sé ¡Uh! ¡Lo siento, mamá! ¡Wow! Colega, ¿dónde está mi coche? Una alusión a él Mi mami, mi mami me dio esa bici después de... <risa> Que te follen, a ti también, que te pegue un disparo Mamá huevo No pidas a alguien sin conocer, que te guarde la bici Concha de tu madre Ok bro, me quedo clarito